Hola, ¿qué haces? ¿No escuchaste sobre la anexión de Rosen? Tendremos que cambiarnos de escuela. Eso no es cierto. La anexión de Rosen hace que tengamos que cambiarnos de escuela. ¿Estás segura? Sí. ¿Todavía tendremos tarea? Claro que sí. Y seguimos con lo mismo.